Eso hecho, ese es el trabajo de los medios de comunicación, generar odio, hacerle creer que Castillo es el terrorista, ¿no? Castillo es el diablo, dice, por eso que cuando tú hablas, que diga Castillo, o sea, le agarra un calambre en el cerebro pues a la gente por estar viendo prensa basura, ¿no? Entonces ahí está pues el trabajo psicológico ¿no? y emocional, eh, que digamos estas falsas noticias o esta, digamos este morbo, se le a través de, del ataque al presidente Pedro Castillo se le, se le digamos todos los días se le bombardea a los, a los peruanos ¿no? y peruanas y obviamente pues compañeros el día, ya Halloween pasó pero dicen que el día sábado va a haber nuevamente la, resur, la resurrección de los zombies, ¿no? plan de 3 de la tarde van a venir los, los muertos políticos y van a obviamente salir a marchar no y han contratado pues también zombies que de alguna manera pues les gusta delinquir de, de delincuentes peruanos y también van a traer Lamentablemente, pues, extranjero de mal vivir, le está pagando 100 soles y obviamente puede, eh, va a haber un Halloween el día 5 de noviembre, otro Halloween, van a salir todas esas ratas pulguientas, obviamente, dos pues, compañeros a, a protestar y hoy, oh, hermanos, se la respeta, dice que van a hacer su mitin acá en el Palacio de Justicia, normal, que lo hagan o no, que dice ustedes compañero, pero que no vengan acá a mendrentar, a querer, digamos, este, eh, faltar el respeto a, a, a los compañeros que estamos acá en la Plaza Martín y compañeras porque el día sábado también vienen acá los reservistas, vienen los licenciados vienen pues hermanos los obviamente ronderos, los huancabelicanos y esto en la práctica compañeros nos está dando eh, un panorama de que eh, de alguna manera va a haber cerco policial ya viene el temible Mashua también de las alturas no y obviamente compañeros esto es una eh, digamos una introducción de lo que de alguna manera vamos a estar tocando en breve con respecto a la coyuntura pero también el panorama internacional ¿no? uy uy uy, Bolsonaro acaba de amenazar dice que las fuerzas armadas van a ver si ha habido fraude fíjate ve. o sea, esta cosa está bien fregada ¿por qué? porque compañeros, en la práctica nos hemos dado cuenta pues que no solo este tema de Brasil sino también el tema que está bien fuerte está bien fuerte el tema en Europa y obviamente en Asia con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, mucha gente lo, no le interesa porque la prensa basura no te informa. Por eso es que tu cerebro, tú crees que estás en el país de las maravillas y el único enemigo es Castillo, no Y ellos, lamentablemente, pues compañeros, le hacen caso al Correcabino, ¿no? Que siempre y cuando para vociferando, para ladrando. Y obviamente, compañeros, en la práctica nos damos cuenta de que todo este es un plan, de alguna manera, mal edificado, mal, plan, mal este hecho para que obviamente se imponga el golpismo. No solamente en el Perú, sino también ahora quieren hacer un encuentro de golpistas en toda América del Sur. ¿no? Están llamando a Macri de Argentina, están llamando a Jair Bolsonaro de Brasil, están llamando a, obviamente, eh, Piñera de Chile, están llamando al expresidente Duque de Colombia, todos son, eh, digamos, conservadores. ¿Y sabe quién va a representar al Perú en los golpistas? Keiko Fíjate compañero Entonces están llamando, están juntando Estos que no saben perder Estos que han sido derrotados Y obviamente quieren tratar de hacer eh, De alguna manera un sabotaje continental Obviamente compañeros acá la cosa es bien clara Esta crisis política no solamente es en el Perú Esta crisis política también es en otros países De América del Sur y de América del Centro Por esa razón nosotros acá Siempre trayendo, obviamente, las calientitas. Y las calientitas, básicamente, ¿en cuanto a qué? En cuanto al panorama internacional, que es lo que está sucediendo allá, también que está sucediendo con Rusia. Obviamente, compañeros, acá tenemos que ser muy claros. Por último, en ese lado de Asia, ayer, a las 12 del mediodía, nuevamente Corea del Norte acaba de lanzar otro misil. Nuevamente sigue, hermanos, esta por quinta vez, en estos de lo que va la semana, que sigue obviamente con las prácticas nuclear, prácticas misilísticas de Corea del Norte y obviamente Corea del Sur y Japón están pidiendo a Estados Unidos, porque recuerden ustedes, entre Japón y Corea del Sur hay bases militares norteamericanas y están pidiendo obviamente las sanciones drásticas al gobierno de Kim jong Un, el nieto de Kim Il-sung y obviamente compañero de Corea del Norte y en la práctica hermanos también nos hemos dado cuenta de que esta situación está prácticamente en peligro por esa razón, antes de tocar, yo he sacado un documento porque según BBC, RT New York Times, y le he titulado recién lo he sacado acá guerra híbrida y acá puse en signo de admiración no se puede tapar la guerra de nuevo tipo político militar con un dedo acá está, no lo tapo con ningún dedo y acá vemos a John Biden con su discípulo o su, obviamente, el presidente ucraniano, Zelensky, asustados y preocupados por, obviamente, pues compañeros, la afrenta que le está haciendo. Ahí está el presidente de Rusia. ¿Cómo se llama el presidente de Rusia? Hablen, amigos. ¿Ah? Mauricio Mulder. ¿Cómo se llama el presidente de Rusia? Putin. Y, obviamente, Corea del Norte, el presidente Kim Jong-un, está mirando ahí con binoculares dónde va a caer los misiles. Si es que hay una tercera guerra mundial. Pero al costado de Putin está el presidente de China. ¿Cómo se llama el presidente de China? ¡Hablen, amigos! pinchini Fíjate, ¿eh? ¿Cómo se llama el presidente de China? ¡Xi Jinping! Y Xi Jinping está ahí mirando. Obviamente, compañeros, la cuestión. En el globo. Al, al menos. Compañero. Hermano, hermano. Hermano, hermano. Hermano, hey. hermano. Hermano. Sí, sí. A ti te hablo, pues papá, a ti te hablo, no pues, mal con todo el respeto, estamos acá, ese es el problema cuando pasa eso, pues compañero pero, ¿no? Ya, el bien, pero? Yeah. no yo tampoco quiero que me escuchen, pero un costadito, pero, hermano, por respeto, pues no, con todo el respeto, ¿no? Por respeto, ¿no? Entonces hermanos, acá vemos de que el presidente de Corea del Norte, Putin y China, lo están mirando grueso a la OTAN, John Biden, presidente de Estados Unidos, y obviamente Zelensky. ¿Este tema internacional te informa los medios de comunicación? En el Perú, ¿nos informa? ¿Qué está pasando ahora entre Rusia y Ucrania? ¿Nos informa? ¿Sabían ustedes que el día de ayer Rusia mandó a sus cisnes blancos a bombardear sitios estratégicos en Ucrania? ¿Sabían ustedes eso? No, no sabíamos. ¿Por qué? Porque acá en la práctica, lo único que les importa a esta prensa, a los medios de comunicación, parametrado, es obviamente chancar y chancar y chancar al presidente Pedro Castillo. Nada más. No les interesa lo que pasa en el globo, no les interesa lo que está pasando en el planeta. ¿Sabían ustedes que el día de ayer Rusia acaba de impedir y bombardear sectores estratégicos de el grano que importaba, que exportaba Ucrania al mundo y especialmente a Europa? ¿Sabían? por esa razón no se sorprenda de acá a un mes el maíz de pollo empieza a subir y no es por culpa de Castillo sino es por culpa de lo que la prensa basura no nos informa de lo que está pasando afuera, afuera del Perú y esto algunos lo toman a broma estos piensan que esto no va a repercutir sabían ustedes también que España hoy en día ha pasado una crisis no solamente de gas de hidrocarburos sino también económico Francia se acaba de declarar en quiebra y está pidiendo el Estado que inyecte capital ¿para qué? para el tema de los alimentos ¿sabía usted eso? pero acá esta prensa parametrada está pensando en tu a castillo y ese es el problema de la prensa basura que solamente tratan de enfocarnos en una realidad que ellos inventan en una realidad ficticia y en una justamente compañeros un plan de vacancia por encima de lo que está pasando en el globo pero más abajo vemos ahí a Lula da Silva, presidente actual de... ¿De qué país es Lula da Silva? ¡Brasil! ¡Hablen, amigos! Brasil. ¡Brasil! ¡Brasil! Lula, ahí lo ven a Lula, y obviamente expulsando a los cuatro lagartos. Ahí está Macri, de Argentina, Piñera, de Chile, Jair Bolsonaro, llorando, mordiendo almohada, de Brasil, y Duque, Iván Duque, expresidente de Colombia. Esta es la realidad. Y miren el mapa de América del Sur todo distinto, o por no decir solamente Uruguay, Ecuador y Paraguay todo es rojo todo es rojo ¿esa es la realidad o estoy inventando? hablen amigos, y dijo algo el correo, y dijo algo la república y dijo algo el trompe y dijo algo de esta realidad internacional la prensa, dijo algo no, todo era Castillo todo era Castillo ya me tienen hinchado como el presidente Pedro Castillo y obviamente, compañeros, no quieren informar lo que está pasando en el plano internacional, específicamente en el oriente, en el occidente, y también lo que pasa en América del Sur. Todo rojo. Brasil, izquierda. Argentina, izquierda. Bolivia, izquierda. Chile, izquierda. Perú, izquierda. México, izquierda. Cuba, Nicaragua, izquierda, izquierda. Y obviamente, compañeros, acá también. Bolivia, izquierda. Colombia, izquierda. ¿Qué es lo que está pasando? Y algunos le echan la culpa, no, es que Castillo está yendo a todos los países a lavar el cerebro para que todos voten por el comunismo. ¿Eso es verdad, compañeros? ¿O la misma población opta por la izquierda? ¿Y por qué la misma población vota por la izquierda? ¿Por qué vota por la izquierda en Brasil? Pregúntate tú, que criticas a Castillo. ¿Por qué yo cuando hablo de izquierda no me refiero a comunismo? Porque no hay comunismo, amigos, hay que aclarar. La izquierda es el ala radical dentro del sistema liberal, dentro del sistema capitalista, que se entra a través de elecciones. Y hay que aclarar esto a los jóvenes que no saben. Porque en el comunismo no se entra por elecciones. Lula no es comunista porque Lula entró por qué? Por vía violenta o por elecciones? Pero algunos chivones pulpines se dejan llevar por algunos sopencos que se creen intelectuales académicos y a todos lo ve lo comunismo ni siquiera han ojeado la introducción de un libro del marxismo, ni siquiera ni siquiera han leído un poco a Lenin o a Mo como cultura general, ni siquiera conocen quiénes son los padres del socialismo y ya están repitiendo de que todos los presidentes acá en el mapa rojo del hemisferio del centro y sur de América son comunistas y así compañeros acá en la práctica tenemos que aprender a romper el cerco mediático y aclarar este punto. Ojo, empiezo con el panorama peruano y termino con lo de Rusia. Lo que le voy a decir lo que de Rusia y de Brasil está picante, compañeros. Pero se lo voy a decir un fuerte aplauso a todos ustedes, compañeros. Si la prensa basura no lo dice, yo lo voy a decir. ¡Que viva el Perú! ¡Abajo la prensa basura! ¡Que viva la prensa independiente! Palmas combatidas, hermano! ¡Palma, palmas, palmas. Una pregunta. ¿Por qué le hacen tanto bullying a Castillo? Es cierto, le hacen bullying porque creen que Castillo es un niño Pero en la práctica ahora nos hemos dado cuenta de que se han arrepentido Y ya no lo quieren hacer bullying, ahora lo quieren vacar Porque dicen que Castillo es de temer Castillo no era burro, Castillo era inteligente Fíjate ahora lo que dice la prensa Castillo era el artífice de la organización. Castillo era el que ideó todo. Y esto, compañeros, nos ha llevado a lo siguiente: los congresistas de Acción Popular, mal llamados niños, han ido al contragolpe ¿Y qué han dicho? Exigimos a la Fiscalía a que le dé prisión preventiva a estos cuatro supuestos colaboradores eficaces. Y obviamente, Karelín López, Pacheco, Samir y el otro, que la prensa basura se captaba, que ellos tenían audios, videos, UCB, pruebas. Ahora, los cuatro, los cuatrinca, están ahí, pidiendo caramelos en Halloween, están caminando, yendo a la playa, jugando fulbito, y obviamente, no hay ni una prueba, no hay ni un audio. Y no solo eso se declara una denuncia constitucional para estos congresistas que han dicho que ellos tenían las pruebas información directa, dice la hipótesis del fiscal se fue por los suelos no hay pruebas, son indicios pero estos indicios son cada vez más débiles ¿qué va a traer Carelín López? Carelín López, Pacheco, Samir y compañía se acogieron a colaborar eficaz y esto me cojo de la hipótesis del abogado Vinci Espinosa, porque sabían que si no lo hacían, ¿qué le iba a pasar a ellos? ¿Los iban a meter preso pues? ¿O no es así? ¿O eres inocente? ¿Crees que ellos fueron? No, por la patria voy a voy a declarar. ¿Cómo le pasó a quién? A Jennifer Paredes. Hoy, el Poder Judicial la absolvió, porque fue, obviamente, improcedente lo que hizo la fiscal. Y ahora Jennifer Paredes, cuñada del Castillo está libre. Y así van a liberarse todos. ¿Sí, compañero? No, te pregunto, ¿está en prisión o en comparecencia? Ya, ¿cuál es la diferencia con prisión preventiva? Está libre, libre, ya, libre, pero ¿está en prisión preventiva? ¿Está en prisión preventiva? ¿Está en prisión preventiva? En prisión preventiva? En prisión preventiva? No, dime nomás, este no quiere decir, no. A ver, le voy a decir, ¿está en prisión preventiva? No. ¿Cómo? ¿Por qué dice que no? Si él no está en la cárcel. Ya, a, a, obviamente, es, ya, más claro lo voy a decir, corrijo. La AN no está en prisión preventiva. Levantaron y declararon infundado la prisión preventiva. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y por qué declararon infundado? ¿Por qué declararon infundado? ¿Por qué declararon? Infundado? ¿Por qué declararon? ¿Por qué declararon? ¿Por qué declararon? ¿Por qué declararon? Ah, no, no, dime, pues ya pues, todos sabemos o no sabemos, tú eres el único que vas a interpretar ¿Por qué declaró el Poder Judicial infundado la prisión preventiva de Jennifer? Porque no había, ¿qué? Elementos de convicción ¿Y qué son esos? Fíjate bien, hermano le cuesta decir, tiene razón, la fiscalía exageró. Ah, que ser concurrentes. No, compañero, seguimos, hermano, nomás. Bueno, ya, hermano, un ratito, voy a terminar, voy a terminar. Así es. Entonces, ante esta situación, nos hemos dado cuenta de que Samir Pacheco, igualito vas a decir. Tú crees, amigo, con todo el respeto que te mereces, y todos ustedes, ¿piensan que Samir Pacheco Carlín tiene pruebas? Yo te digo, ¿eh? ¿Tiene? ¡No tiene! Pues amigo, el mismo Hallwater ahí yo a Hallwater, igual, no sé cómo se mete el señor pero Canaldo, que ya está más flaco que ahorita, todo demagrado, era blanconcito, congelado ahora está todo desnutrido. ¿Saben lo que dijo Hallwater? ¿Saben lo que dijo? Dijo, oye, pues, Carolín, suelta las pruebas. Y obviamente, no hay, pues, compañeros, no hay prueba. Por eso, es que Karelin y su abogada le ha dicho bien claro, si a Karelin López... La fiscal de la nación, mirad la contradicción que dijimos acá hace una semana. Si a Carely López, la fiscal de la nación, lo mete preso, Carelín va a denunciar algo que va a estremecer a la fiscalía. ¿Qué es ese algo? Le va a decir, no, a mí me dijeron que yo invente. ¿Y quién va a fregarse? ¿Presidente castillo o la fiscal de la nación? No, Igual, Samir dijo, oiga señores, yo hice mi papel. Yo le eché la culpa a Castillo Y si a mí me quieren meter preso Yo voy a cantar Y acá hay nombre propio Por eso que Pacheco, Samir, Carelín, Batería, Juancho Están libres Porque la fiscalía está condenado en dejarlos libres No le va a poder hacer nada Porque si lo meten preso Ellos no tienen nada que perder Total, ya están vigilados ¿Qué pasaría? Si lo meten preso, cantan Esto es inventado No hay pruebas ¿Qué dijo Samir? Tenía un UCB donde había hablado con Castillo. ¿Y sabe lo que dijo? Antes de Halloween, antes de la semana que se dice, la ha perdido, dice. Hay que buscarlo, dice. Entonces, Eso, compañero, con todo respeto, tú le vas a creer a la prensa. Oh, ya, Samir habló, ¿te acuerdas, no? Samir cantó, Karen dice que ya está, ahí está, sí, con ella, fue, que entró. Ya, ¿Y ahí dónde está? Ahora ahí sabe Camacho también. Oh, y Camacho el, ha sido el... bien claro ¿Por qué el... la entonces de... compañeros, así es revía, ¿por qué? porque está investigando pues hermanos a quién, a el caso novamente. de la claro pues, claro. de las hermanas no. por esa razón esta cuestión del sistema judicial no tenía que terminar así, según el fujimorismo presten atención todos compañeros según Arturismo? el fujimorismo Castillo no previeron que Castillo logre tener llegada, miren, ¿ah? miren la inteligencia la lucidez política del presidente Pedro Castillo que la gente está pensando en el momento, él se proyectó eso es bueno de Castillo porque él sabía que iba a haber unas elecciones en Brasil y se la jugó el todo por el todo, que gane quién que gane Lula y esto iba a repercutir para afianzar ¿me entiendes? para dar confianza a todos los presidentes de izquierda y a través de sus cancilleres o diplomáticos cerrarían filas para activar qué la carta de... entonces Castillo apuntó a esa línea yo tengo que activar la carta democrática porque sé que Lula Gana hace un espíritu común los presidentes sus cancilleres son los que van a jugar una guerra mediante este digamos eh, a través de la diplomacia para impedir de que a nosotros estos golpistas nos violen la democracia eso, compañeros, esa proyección de Castillo, mientras que uno va peleándose por acá, eso, compañeros, es política. Por eso yo le digo a ustedes, la misma prensa ahora reconoce que Castillo no es burro. Ahora dice que Castillo es un jaguar. Palmas combativas, compañeros. Ahora está reconociendo. Castillo es vivo. Escúchame bien. Buenas muchachos. Escúchame bien. San Martín, de combate. Claro, porque yo te digo una cosa. Tú no sabes... ¿Quién está asesorando a Castillo? Si él actúa así, yo creo que hay alguien más, o hay muchas personas que están ahí, que dominan política internacional. Y esto lo tenemos que saber claro. Las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí asesoran, sí asesoran. Pero no asesoran para maldad, asesoran para bien, para bien de la democracia. Y obviamente, compañeros, acá nosotros tenemos que ser bien claros. Presten atención, ¿ah? ¿eh? Eh, hermana, hermana, un ratito por manita con todo por esa razón compañeros, ya nos, hemos dado, ya nos hemos dado cuenta de que el presidente Pedro Castillo le ha dado un ultimátum a la fiscal de la nación. Retire usted la denuncia. Retire la denuncia. Porque si usted no retira la denuncia, usted está infringiendo la constitución y la democracia. Por lo tanto, me veo en la obligación, y esto peligra la Junta Nacional de Justicia, y esto peligra el Ministerio Público, porque Castillo puede tomar cartas en el asunto y en esta cincuotación no se dieron cuenta que la OEA apoya a Castillo desarma el plan del Congreso que era meter a la fuerza la denuncia de la fiscal y aplicar la vacancia de repente en enero en febrero que tardaba todo el tiempo del proceso obviamente compañeros para inhabilitar al presidente Pedro Castillo y este Zapata ¿Verdad? Así es el, el presidente del Congreso, ¿verdad? Zapata pase a ser presidente del Perú y a Castillo le iban a tener inhabilitado. Pero eso no pasó, pues. Se le cayó el Castillo en Aipes, la OEA aceptó, activó la Carta Democrática y van a venir el 20 de este mes, el 20 de noviembre. ¿Qué estamos? ¿Qué día estamos? ¿Hablen, amigos? ¿El Senado? 15 ¿Cuánto es quinza? No sabe quechua, fíjate. No sabe cuánto es Se sí, no es nomás, fíjate bien, compañero. Idioma oficial, Quechua. Quinza, ¿cuánto es? Tres, el 3 de noviembre, mes del Japac Raimi, en la época de los incas. Entonces, ante esta situación, ya, ya papá, ante esta situación, nos hemos dado cuenta de que liberan a Jennifer Paredes, el poder judicial también se revela al Ministerio Público sabiendo que ya viene la OEA y la Junta Nacional de Justicia con el Congreso ahora han arremetido contra la Presidenta del Poder Judicial ¿Se dan cuenta? Ahora ahora están atacándola a ella y se supone que hasta el día, hace dos días atrás la Junta Nacional de Justicia debe decidir si ella sigue en su cargo y, se, y si que sale las arenas Presidenta del de, Jurado Nacional de Elecciones también va a seguir en su cargo Resulta un datito que le doy que la Presidenta del de, Tercer Poder de que es la Justicia del Perú depende de un hilo y también el presidente del jurado nacional de depende de un hilo y sabe de quiénes están ahí en el tribunal constitucional quién está ahí los fujimoristas pues compañero y quién está en la Junta Nacional de Justicia los montesinistas pues compañeros y ellos querían mira cómo lo tenían bien planeado si Castillo no activaba la Carta Democrática, inhabilitaban a Castillo, sacaban a la Presidenta del Poder Judicial, sacaban a Salas Arena de, de Jura Nacional de Elecciones y aplicaban su dictadura, y todo consumado, ¿para qué? Para convocar después a seis meses unas elecciones y que entre Keiko. Y eso se les cayó. Por eso es que el señor Porqui dijo bien claro, y es tan tonto, ¿por qué hablas, Porqui? ¿Por qué hablas? Porqui dijo, yo no le voy a dar la mano a Satanás Castillo, dijo. Porque Satanás Castillo, mira lo que dijo, tiró tiro deo, más tonto. Castillo está escuchando, está escuchando. Porque dijo, Castillo no va a durar hasta diciembre. Con eso, el tonto soltó, pues amigos, el secreto. Y Castillo, pues carajo con sus asesores, se dio cuenta, ¿por qué no voy a durar hasta diciembre? Porque eso que dijo Porqui era algo que no tenía que decir. Yo que sé, Porqui me quedaba callado, me metía, me metía la lengua, obviamente dentro de la boca para no sacarlo. Pero el tonto dice, no va a durar hasta diciembre. ¿Con eso qué le está diciendo? Que ya tenían un plan, pues compañeros. Y ahí era pues la hora fundamental para activar la Carta Democrática. La OEA viene el 20 de noviembre, todos están, sálvese que pueda. El Tribunal Constitucional no aceptó el pedido de interpretación que la Comisión Constitucional del Congreso quería hacer para tumbar a Castillo con el artículo 117. Ahora que viene la OEA, a eso súmale. Que Lula da Silva hace pocos días Acaba de ser nombrado electo presidente del Perú De, de Brasil, disculpe De Brasil palma combatidas a todos ustedes compañeros Me dicen Andrés ¿Cuántos están, de, ¿Cuántos están de acuerdo que Lula sea presidente de Brasil? Aunque no seamos brasileños La mayoría no todos. Entonces es. Entonces ya la situación está complicada Bien complicada Ya el plan de la derecha para este año al menos para este año fracasó la vacancia que plantea Málaga no va a llegar a los votos ¿Sabe por qué? Porque hace poco, creo que fue ayer ¿no? los lo de Acción Popular, los niños acaban de ir a contragolpe y están pidiendo que lo metan preso por meter Floro a Carelín a Pacheco y obviamente a Samir con eso que están subiendo. haciendo los de Acción Popular están haciendo los pelear entre ellos ...porque la fiscal está en la obligación de meterlo preso a ellos... ...y ya lo ha dicho Samir... ...¿tú a mí me metes preso? ¡Yo voy! ¡Yo voy! Pero después, a lo Castillo te voy a decir la verdad... ...y va a cantar, pues compañero... ...y no es que va a hablar con Castillo... ...va a hablar con el abogado de Castillo... ...y en el mismo juicio lo va a decir... ...a mí me amenazaron... ...que yo invente que Castillo... ...es choro... ...porque el señor va a tener que traer el UCB... ...y obviamente... ...nos hemos dado cuenta compañeros que ya la Fiscalía ha retrocedido, el Tribunal Constitucional Fujimorista ha retrocedido, la Junta Nacional de Justicia Montesinista ha retrocedido y el Congreso también ha retrocedido. Prácticamente el presidente Pedro Castillo nuevamente tiene la de ganar políticamente. Y ese es el panorama que está pasando. ¿Qué más hay ahí? No hay nada más. El presidente sigue inaugurando colegios en el norte. ¿Vieron, no? Se fue a Obray, Multitudinario hoy día están Ayacucho sigue haciendo obras contundentes y sigue golpeando y martillando con obras la pregunta es ¿qué obras está haciendo el Congreso? ¿qué está haciendo? hablen amigos, ¿qué está haciendo el Congreso? si tú dices que Castillo no hace nada ¿qué hace el Congreso? ¿qué ha hecho? amigo? ¿ha hecho algún puente? ¿ha hecho pues amigos algún proyecto? ya que ellos son están ahí como congresistas y dentro de ellos es la legislar es la de representar y obviamente la de fiscalizar, pero legislar. ¿Qué significa? Hacer leyes. ¿Qué leyes ha hecho Maricarmen Alba? ¿Qué ha hecho Rosangela por los ayacuchanos? ¿Qué ha hecho pues Chirino por los puneños? ¿Qué ha hecho pues compañero? ¿Y sabe lo que dicen? No, no me compete a mí porque yo soy de Lima Callao. ¿Y qué has hecho en Callao, Chirino? ¿Qué has hecho? ¿Qué han hecho ellos? Entonces ponga en la balanza tu crítica pues compañero. Sé más claro, di. A mí me gusta que me mienta la prensa basura, que me lave el cerebro. A mí me gusta que la prensa me diga que... Hoy día cae Castillo. No, hoy día no. De acá a tres horas cae Castillo. No, de acá a tres horas no. En la noche cae Castillo. ¿A ti te gusta eso? No. En la noche no. En la madrugada cae Castillo. No, en la madrugada no. Mañana cae Castillo. No. Mañana no. Pasado mañana. Y así te tienen conjudiando. ¿Eso te gusta a ti, compañero? Porque no va a pasar eso. No va a pasar eso. ¿Sabes por qué? Porque las condiciones internacionales están a favor del presidente Pedro Castillo. Y así te lo digo. ¿eh? El problema de la lucha y la crisis política, existe. Pero existe porque no es natural, sino ha sido forzada. Y ha sido forzada por dos factores. El primero, el tema internacional de Rusia y Ucrania, de OTAN, y Estados Unidos y China. Y el segundo, es que hizo la derecha. Creó un fenómeno de que Castillo, carajo, iba a subir el dólar. ¿Cuánto está el dólar? Estaba 8 soles como querida López Aliaga. 3 soles, 80. El que se cree pituco, te pregunto, ¿te ha quitado tu casa, Castillo? ¿Te ha quitado tu carajo, tu chalet? Encima la prensa, en pleno Halloween o después de Halloween, a partir de las 5 de la mañana, se va a la discoteca de Asia y agarra a un petoco, todo borracho, y le dice, puta pues brother, borrachazo. ¿Qué opinas de Castillo? Fíjate, a un borracho, le a un ebrio le dice. Y obviamente, compañeros nos hemos dado cuenta en la práctica de que estos señores ya no tienen nada que hacer por eso es que la prensa solamente destila odio destila calumnia difamación, chantaje y se fregaron ¿por qué crees que no mencionan a Lula? ¿por qué? porque no quieren que la clase media en el Perú que no es como la clase media venezolana la clase media venezolana sí huyó de su país en su mayoría no hizo desarrollo no apostaron ...por el chavismo, pero tampoco lo combatieron... ...se fueron... ...y muchos ingenieros, muchos médicos... ...empezaron a vender arepas marcianos... ...y a nosotros nos consta... ...que hace dos años pasó eso... ...año y medio... ...en cambio la clase media peruana... más Guerrera, se queda, resiste... ...pero también en la práctica hay que entender... ...de que no toda la clase media... ...está contra Castillo... ...hay tres partes dentro de la clase media... ...una clase me media emergente... ...a la que pertenecemos algunos o muchos, que estamos a favor del presidente Pedro Castillo, y una clase media de izquierda que se ha quedado en el limbo que no quiere saber nada con ninguno de los dos pero hay una pequeña clase media en el Lima, que es el 20% que votó por López Aliaga, y hablo con datos que está en contra del presidente Pedro Castillo, mientras que la clase media no esté definida el presidente Pedro Castillo, compañero, va a seguir gobernando y obviamente si hablamos de las grandes mayorías, las grandes mayorías obviamente compañeros al menos en las regiones respaldan el gobierno hasta el 2026 del presidente Pedro Castillo palma compañero, aunque acá en Lima algunas zonas del pueblo ¿se la calientita o no? hablen ah, hermanos, gracias Super Juancho ¿dónde está la revista? todo eso lo encuentran en la revista, pásame la revista Juancho ahí lo encuentran, no sé por qué no le están comprando la Junta Nacional de Justicia nos acaba de escuchar en la plaza San Martín y han empezado primero, ojo, a ratificar a Zoraida Ábalos. La acaban de ratificar. Ya, no querían ratificarla, la han ratificado. Pero ahora hay que estar en la expectativa y vigilantes si ratifican a la presidenta del Poder Judicial. Porque si la sacan a ella, como diría el abogado Benji, y escúcheme bien todos los que me critican, ni uno va a poder dormir tranquilo. Porque si los jueces como los fiscales son cuellos blancos, los jueces son montesinistas, te acordará que viene la persecución. Por eso le decimos al presidente Pedro Castillo a través del Ministerio de Justicia, tiene que, compañero, de alguna manera, alertar a la población que la presidenta del Poder Judicial es una presidenta imparcial, que el montesinismo, el fujimorismo, a través de la Junta Nacional de Justicia, donde hay gente que blindó, jueces que blindaron a la fiscal de la nación, contra la investigación que le hizo De la acusación constitucional del Congreso De la bancada de Perú Libre La rechazó estos es ahora en venganza Por liberar a Jennifer Paredes Quieren cortarle la cabeza Políticamente hablando A la Presidenta del Poder Judicial No vamos a parar Y que venga la OEA Hace una semana la Presidenta del Poder Judicial Dijo bien claro Hago un llamado a la OEA Hago un llamado a la OEA Porque me quieren sacar de mi cargo Por ser justa ...por no ser fujimorista... ...y obviamente les pregunto a todos ustedes... ...mis compatriotas queridos... ...el Perú... ...¿cuántos poderes tiene? ¿Uno? ¿Dos? ¿O tres? ¡Hablen amigos! El otro creía que solamente era uno dice y... ...Castillo... ¡Falso! ¿Cuántos poderes tiene el Perú? ¡Tres! ¿Y, los, y cada poder depende de uno o es autónomo? me no escucho carajo! ¡Autónomo! ¿Y entonces por qué Junta Nacional de Justicia presionado por el Congreso golpista, quiere tumbar a la presidenta del Poder Judicial. No, ¡Eh, no no no hey, amigo, las compañero! La Entonces, tenemos que ser bien claros. No vamos a parar dah... hasta que la Junta Nacional de Justicia también se pronuncie con respecto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que no es fujimorista. Y del Poder Judicial que no es fujimorista mientras que no pase eso vamos a seguir así, por eso es que quieren hacer su mítin allá en el Poder Judicial por eso compañeros quieren amedrentar a la fiscal, pero acá compañeros hermanos míos la lucha es a nivel nacional y obviamente a nivel internacional ¡hey! paso por el tema está bien era Zoraida Ábalos era Salas presidente del jurado nacional de elecciones y era la presidenta del poder judicial. Falta todavía dos más, falta dos más. Esta guerra esa muerte y por a nuestras espaldas. Así te lo digo, a nuestras espaldas. No, pero a mí no me interesa la. ¿Por qué será la poder judicial? ¿Cómo? Es lo más fundamental. ¿Me entiende Porque en la práctica, compañeros, nos hemos, nos, nosotros nos hemos dado cuenta de que ya esta situación, como no pueden tumbar a Castillo directamente. Ahora lo quieren hacer a través de qué? De, de controlar los poderes uno por uno. Y eso nos hemos dado cuenta, compañeros también, por eso lo estamos denunciando acá. De este punto, como no hay nada, ya el presidente Pedro Castillo ha sido bien claro. Si quieren censurar al ministro Aníbal Torres, acá está, de una vez, censúrenlo. ¿Quién quiere censurar a Aníbal Torres? ¿Saben lo que sacó la prensa basura? hace dos días, ha sacado de que el 90% de los peruanos dice esa prensa basura odia a Aníbal Torres y que el 90% ama a la fiscal de la nación así dice es, que estamos aprobando la ella. eso es serio compañero solo acá en el Perú no más, ¿cuántos están de acuerdo que a esa fiscal se ha destituido a su cargo? levante la mano, ¿cuántos? que lo vea la prensa, ¿cuántos? Así es. ¿Y por qué pasa eso? Porque la señora solamente se ha dedicado estos meses que hasta huella solamente a investigar a Castillo. a ¡Ah, carajo. O sea, Luis Machurus, Luciana León, que ella tiene más pruebas, los Kenjis, los Cuellos Blancos, los Paredes, Sánchez Paredes, desaparecieron. El único que hay que investigar es al presidente. Igualdad de armas, pues, ministra, este representante del fiscal de la nación, igualdad de armas, como diría un juez. Entonces, compañero, acá esto es político, pues. Y yo te pregunto, ¿la fiscal de la nación meterá preso a Samir? ¿Qué dicen ustedes, saben ¿Meterá preso a Carilín López? ¿Qué va a meter preso si son uña y mugre? Uña y mugre son causas. De este tema me paso al tema latinoamericano no se preocupen compañeros estos documentos esta revista está a 5 soles llévenlo porque es una forma de autofinanciamiento y este es el último artículo que he sacado he sacado solamente 10 prepárense las personas que deseen está a 5 soles, llévenlo, ¿por qué? porque es la forma de autofinanciarlos el panorama en Latinoamérica está fregado discúlpenme, voy a decir la palabra está jodido cualquier cosa puede pasar y sabes... ¿Dónde empieza, dónde probablemente estalle este descontento en América Latina? ¿En Brasil? Ayer Bolsonaro ha dicho bien claro, Escúcheme bien, ha dicho bien claro, vamos a mandar a las Fuerzas Armadas a investigar si hubo o no hubo fraude. ¿Qué diablos tiene que hacer las Fuerzas Armadas? ¿Con eso qué le está diciendo? Obviamente las Fuerzas Armadas, al menos la élite, de los oficiales, altos mandos de la marina, la policía, del ejército y la fuerza aérea brasilera está con Bolsonaro, porque Bolsonaro los ha puesto, pues amigos, y sabe que si se hunde Bolsonaro, se hunde él solo o todos ellos también, compañeros. Todos. Por eso esto es peligroso. El pueblo, el pueblo brasilero ahora sí tiene, claro, lo digo acá, ahora sí tiene las condiciones para qué para desatar una protesta nacional. ¿Por qué? Porque Lula ya es presidente, aunque el vicepresidente se ha chupado de Bolsonaro, y acá lo dice, y ha dicho que sí va a reconocer la elección. Pero hasta que no lo sea, puede hacer que un día esté caminando Lula y muera. Por esa razón, Lula está escondido en un búnker con todo el anillo de seguridad de la clase trabajadora brasileña hay obviamente gente de izquierda, socialistas que están protegiéndolo porque en Brasil estamos hablando mira, casi la tercera parte de América del Sur por no decir la segunda parte que obviamente cierra el, compactamente el grupo de los sectores progresistas políticamente hablando y quiere decir en la práctica que nos hemos dado cuenta de que carambas si es que Bolsonaro intenta meter preso o reprimir o perseguir a los brasileños, lo que va a ocasionar ahí es un conflicto un conflicto civil y ese conflicto civil sí va a estar justificado porque Bol Bolsonaro ¿de dónde se va a agarrar legalmente? ¿ganó o perdió las elecciones? perdió y yo te pregunto, ¿Lula ganó o perdió las elecciones? ganó, entonces su lucha ¿va a ser justa o no va a ser justa? y si esto se antagoniza y Bolsonaro aplica una dictadura Tipo Áñez contra Evo Morales, carajo en la práctica, va a haber un repudio y va a haber una aceleración de qué? De la decrepitud de la derecha bruta y achorada en América del Sur. Quiere decir que la derecha se va a quemar más. Por eso están ahí, fuera, mira, llorando Duque de Colombia, derecha, Piñera de Brasil, derecha. ¿Por qué crees que te devolvieron al 100% la FP? ¿Quién era accionista o por no decir dueño de las AFPs? Era piñera, y como le han cortado allá el caño, ahora tiene que chorrear y devolver la plata porque sabe que ha robado o no ha ¿Tú crees que lo que te ha devuelto es tu dinero o es una parte? Esa es una parte, Lo demás nos yo robo. Suelta antes que se investigue. Por eso, hermanos, ya fracasó las AFPs, devolución al 100%, ¿recuerdas? Y yo siempre voy a recomendar... Tú como joven, métete a la ONP. El Estado es más seguro. Pase lo que pase. Y yo estoy en la ONP. Dos, tres. El señor Bolsonaro acaba de cortar toda relación. ¿Con quién? Con Odebrecht. Y no va a soltar. Pero cuando venga Lula, Lula en la práctica, ¿qué le está diciendo a Bolsonaro? Tú no vas a cobrar a los fiscales. Tú los. No no vas a cobrar obviamente a los fiscales peruanos ¿por qué? porque ahora tú vas a tener que decir la verdad y se lo está diciendo ¿a quién? se lo está diciendo a Marcelo Odebrecht y Marcelo Odebrecht compañeros, eh, hermanos Marcelo Odebrecht es bien claro tiene que cantar y ahora va a decir Marcelo Odebrecht no solamente digas quién es la señora acá. Ahora di su nombre de la señora acá. Y Marcelo Álvaro tendrá que decir que esta señora acá es la que estaba metida en Odebrecht. Y no solo ella, sino también va a tener que soltar la sopa si la señora del Canal 4, la periodista ahora del Canal 4, ¿cómo se llama compañero? ¿Ah? No, no, no, la de Canal 4, este, compañero del Canal 4, soy Carreño. ...va a tener que decir si realmente lo que dijo Navas en la prista... ...es cierto que si desembolsó Marcelo Odebrecht dinero o no le dio dinero... ...y a ella y a cuántos medios de comunicación más como RPP... Palma combatida, compañeros porque cuando entre Lula... ...todos les van a cantar... ...ya se fregaron... ...ya no necesitamos de Inostrosa... ...que nos diga quién es la chica... ...porque ahora Marcelo Odebrecht va a soltar la sopa... ...cuando entre Lula da Silva... ...distinto era con Bolsonaro... ...ahora con Lula y Lula ha sido bien claro voy tocando este punto no se preocupe el segundo punto Bolsonaro ha dicho bien claro si yo gano las elecciones si yo gano las elecciones mira lo que ha dicho Bolsonaro si yo gano las elecciones yo de arranque voy a llamar a la embajada de Estados de Rusia y a la embajada de China y Corea del Norte voy a torturar y dos voy a comprar armamento Lula, Lula, a Silva ha dicho bien claro, Lula Lula da Silva ha dicho bien claro voy a comprar armamento rusos voy a comprar armamento chinos y a Estados Unidos yo lo voy a sacar a patadas ya lo ha dicho y eso lo dijo en una, digamos, entrevista hace cuatro años cuando él estaba preso porque a Lula da Silva lo metieron preso o no lo metieron preso así es, por esa razón Jair Bolsonaro está fregado, está peor que Zelensky el ucraniano presidente que está rinconado con las fuerzas rusas porque ahora Jair Bolsonaro en la práctica tiene que quedarse ahí. Si se va Bolsonaro, si se escapa el presidente de Brasil, el ex, ahora presidente de Brasil, ya le falta poco para que deje el cargo y sea investigado y sea a las rejas por la muerte que miles, millones de brasileros por el COVID fueron muertos, desaparecidos. Ahora, si él se va, ¿sus empresas dónde quedan? Si hermanos en la práctica, si el eh, ya, eh, Jair Bolsonaro se va, ¿qué va a pasar con todas sus empresas? Y, y estas empresas ¿cómo crecieron? ¿cómo se desarrollaron? ¿saben lo que dijo Bolsonaro? que habló algo de, de un minuto y se escapó, él dijo conmigo la prensa estaba contenta Is. ¿y por qué estaría contenta la prensa? ¡Hable pues amigo! igualito que Keiko Fujimori igualito que Vizcarra conmigo la prensa estaba bien había libertad de expresión no había libertad de expresión ¿Qué había, compañeros? ¿Le había entregado qué? ¿La chancaca, pues, amigo. ¿Ya nadie le cree? Obviamente, pues, amigos, con bicarra, con Ollanta, con el Panzalan, con Keiko, con Toledo, la prensa estaba contenta. ¿Por qué? Ahí tenemos la mesa de la señora Milagro Leiva. ¿Cómo le abría los ojos cuando le veía el semejante bubacón el, el, el, de ala, de Alan García? Que alguno dice que se ha metido un tiro, el otro dice que no, que está allá en Malvina vendiendo la cachina, otro dice que está en Francia, ...está manejando bicicleta... ...y así pues amigos... ...pero ahí está en la práctica... ...obviamente compañeros nos hemos dado cuenta... ...que en la práctica... ...cuando entre Lula da Silva... ...Lula da Silva va a ser bien claro... ...va a coordinar con quién... ...con Pedro Castillo... ...y obviamente... ...el presidente Pedro Castillo... ...tiene que ir... ...en nombre del Perú... ...al saludar al presidente... ...Lula da Silva o no... ...y si el Congreso no lo deja... ...compañeros... ...Lula igual que el presidente Petro y Colombia va a venir compañero, igual se van a saludar, palma combativa compañero y si no le dejas va todavía ¿por qué? porque Lula Silva va a parar la oreja guerrero, sindicalista y va a decir, ah, así que el congreso no quiere que vaya, no venga Castillo bien, yo voy a ir y voy a tocar temas fundamentales, primero Odebrecht, ¿a quién le entregó el billete? ahí se fregaron palmas combativas hermano, por todo, ¿no, que viene el Perú bien, la aplauden y no aplauden el hombre, fíjate ve. noticias calentitas Rusia tic tac la prop ministro de defensa de las fuerzas rusas de la federación rusa, dice la guerra híbrida que occidente libra contra Rusia no tiene precedentes ¿Qué significa precedentes, acá hay muchos académicos que obviamente nunca ha ocurrido el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, denuncia que Occidente desató contra Moscú una guerra híbrida de carácter sin precedentes. El objetivo se declara abiertamente, destruir la economía, empujar al país al margen de la política mundial, detalló el canciller este lunes. La cosa está bien fregada, este lunes, mientras que nosotros estábamos acá en el Día de los Muertos, Rusia-Ucrania, que es una guerra híbrida. ¿Y por qué se habla de este concepto a raíz del conflicto entre los dos países? Y acá veis el ejército ucraniano y el ejército ruso. Compañeros, Escúchenme bien. La guerra híbrida es una guerra de nuevo tipo. No es una guerra convencional. Acá hay muchos licenciados. Cuando yo hablo de guerra convencional, hablo de guerra de dos países que se enfrentan. Tal hora, tal día. Una guerra no convencional es los guerrilleros o subversivos escondidos contra un una ejército una fuerza armada convencional. Pero esta guerra es híbrida. ¿Qué es híbrida? Que no se sabe cómo es. Que a través de qué? De la desinformación, del sabotaje económico, de, obviamente, compañero, del mercenarismo, de traer mercenarios, de utilizar la comunicación, las redes, el internet, todo eso es un paquete de la guerra híbrida. La guerra híbrida no es que los soldados se, se pelean contra otros soldados a las 6 de la mañana de tal día. La guerra híbrida ya está, ya empezó. Y esa guerra híbrida se desató hace, digamos, tres meses atrás. Y empezó YouTube y Facebook ¿Qué hizo YouTube y Facebook? Y no me interesa si lo sancionan por ahí Le cortaron toda la vista Toda la comunicación con Rusia Por eso que no sabemos lo que pasa en Rusia, está prohibido Si tú levantas información te tumban Por esa razón compañeros No solo eso, el ataque sistemático de los medios de comunicación Pero acá en la práctica Hemos visto que Rusia Avanzó contundente, absorbió Tres, tres provincias Y la palabra, dos Nets, dos nets Y hay Luján y hay otras más que absorben y se vuelven autónomos y se integran a los rusos ahora mismo Ucrania está siendo acorralada por de manera paralela o simultánea les están cayendo más misiles del famoso Cisne Blanco ¿qué es el Cisne Blanco? es un cazabombardero de quinta generación de última generación que Rusia está desplegando por los aires de Ucrania y en la práctica compañeros lo que está pasando es que está dando las sitios estratégicos esto ha preocupado a Alemania, a Francia, a China y también a toda Europa, ¿por qué? porque acaba de cortarle el gas, cortarle los hidrocarburos y no va a haber grano, por lo tanto hoy en día los europeos el pueblo europeo está protestando contra su gobierno y le está diciendo no queremos guerra que la OTAN se vaya que no nos metan en una guerra con Rusia porque va a ser una guerra nuclear eso le están diciendo, compañeros. Y no solo eso. Por otro lado, suelto las de acá, compañeros. Decimos bien claro: mire, China amenaza a Taiwán con consecuencias desastrosas por errores de Estados Unidos. Yo les dije hace dos meses: China este año absorbe a Taiwán. Y yo te pregunto: ¿Taiwán se va a dejar? ¿Se meterá la OTAN? ¿Se meterá a Estados Unidos? ¿Y qué pasa si se mete? ¿Qué es lo que va a suceder? con Corea del Norte, porque para entrar a China tiene que entrar primero a Corea del Norte. China está detrás de la península de Corea del Norte. Corea del Sur está cerca al Océano Pacífico y Corea del Norte está para, para la parte interior. Por lo tanto, en la práctica, una invasión por el Océano Pacífico a China es una invasión directa a Corea del Norte. Por eso es que Corea del Norte fue con la calentita palma a combatir a tu compañero. esto está comiendo canchita, creo que sí. Estados Unidos, según RT, estas son las calentitas, lo que nos está la prensa basura, según RT, Estados Unidos y Corea del Sur decidieron prolongar las maniobras aéreas de lanzamiento de, de cohetes en Pyongyang. O sea que ahora se están, las prácticas misilísticas pasan por Corea del Norte y Corea del Norte pasa por Corea del Sur y Japón. Cualquier momento, compañeros, puede estallar. Repito, repito, tú no puedes decir y termino, dime la hora por favor lo tiempos para reducir repito, tú no puedes decir 10, ya está, para calcular tú no puedes decir, no, eso no va a pasar porque destruirían el mundo recuerden, recuerden humanos recuerden hermanos recuerden, civilizaciones enteras han desaparecido ¿me entiendes o no me entiendes compañero? ¿y por qué desaparecieron? por guerras, por guerras así que tú no digas que esta civilización no va a desaparecer porque serías utópico. Esto que está pasando ahora ya es un tema bélico. Es un tema que nos va a afectar a todos nosotros. Y te digo por qué. Porque alguien me pregunta ahí. O sea, tú estás de acuerdo con la guerra. ¿A ti te gusta la guerra? No, no me gusta la guerra. Pero yo le pregunto a ustedes. ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? Niña, madre, joven, profesional. ¿Qué es la guerra? Te lo digo. La guerra dice lo siguiente. Es los medios de la política para llegar al fin. ¿Y qué es el fin? La política. La guerra es un medio. ¿La guerra viene con Satanás o fue hecho por contradicción de los hombres? Fue por nosotros. Hubo guerra entre Roma y otros pueblos. Hubo guerra entre españoles e incas. Hubo guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hubo guerra las cruzadas. Y el otro idiota cree que la guerra es culpa de Castillo. La guerra es un medio, no lo digo yo, lo dice Clausewitz, lo dice Heráclito, lo dice Lenin, lo dice Butol. ¿Qué dice Clausewitz? Dice que la guerra no es más que un combate singular amplificado, es por consiguientes, un acto de fuerza para obligar al cumplimiento de nuestra voluntad. La energía física es el medio someter al enemigo a nuestra voluntad es el fin político ¿qué dice Clausewitz? Heráclito menciona que la guerra es la madre de todas las cosas y reina sobre todas ellas de unas hace dioses y de otras esclavos ¿qué dicen los comunistas de la guerra? dice, sostiene que la guerra es una parte de todo y este todo es la política ahí está compañero entonces no me vengas a decir tú ¡ay! estamos en el fin del mundo que culpa es Satanás va a haber guerra ¡no! no es culpa de Satanás ni de Dios déjalo ahí es culpa de la propia contradicción interimperialista, de potencias y esto compañeros lo puede decir el compañero, por ahí me informan que viene una energía recorre el fantasma llamado Miguel Concha o no es así compañeros palma compatidas en los 10 minutos, estamos hablando de tema internacional, que suelta las calentitas del abogado filósofo, compañero Miguel Concha ¿lo conoce o no lo conoce hermano ahí? el terror de los futbolistas sube acá al pollo compañero, palma combatías y voy pasando, las personas que deseen estas cinco soles compañeros, le voy a dar Fuertes saludos hermano de la plaza San Martín, trinchera de combate Hermano Juancho, ¿qué tal? A los años después de tiempo A ver, me comentan pues que los muertos vivientes Están convocando para su marcha, pues no, para su circo este día sábado Es bien gracioso hermanos, escuchar a todo ese conjunto pues de cacasinos Que están convocando a su marcha, que se mueren de hambre Cuando en Halloween estaban gastando todo su dinero en ella cuando días antes, y se hizo el concierto de Daddy Yankee, se gastaron hasta mil soles en entradas falsas, para que una chica de 18 años se lleve 2 millones de soles, para estar pagando sus entradas, para ver a Bad Bunny, esa es la calaña de fujirratas que tenemos acá, que vienen y dicen que pasan hambre, que el pan está muy caro, pero se gastan mil soles en entradas, bamba que dicen que no tienen trabajo cuando estos miserables nunca han trabajado. Por eso es que no salen a marchar el día lunes por eso que no salen a marchar el día martes por eso que no salen a marchar el día miércoles, salen a marchar el día sábado, que ninguna entidad del Estado funciona, que ninguna persona está trabajando, y ese día la mayoría de nosotros estaremos jugando fútbol estaremos en nuestras polladas, estaremos en nuestro trabajo, porque no vamos a estar siguiendo a la marcha de cuatro tacasenos como Jorge del Castillo como Mauricio Mulder, como Lourdes Flores Nano, como Vania Traíz, y todo un conjunto de, de celebrados, afiebrados, que lo único que han pedido es vacancia, y saben muy bien que no va a haber ninguna vacancia. Como le dije, compañeros, Pedro Castillo se va a retirar del gobierno el 28 de julio del año 2026. ¡No otro día! Porque las elecciones fueron para eso, carajo. La voluntad popular, que es la expresión máxima y consagrada en la Constitución, que es expresada a través de los votos, ha declarado eso. Así se gane por un solo voto, así se gane por una sola persona. Es lo que manda la Constitución acá y lo que se debe de respetar. Hay que ser bien miserable para decir pues que Castillo no merece ser considerado un ciudadano respetable en San Isidro, pero Pepe casi. Sí. el oísta del Perú que vive en San Isidro, el que se escapó del gobierno de Velasco Alvarado por la frontera de Ecuador por haber escondido la página 11, él sí es considerado ciudadano respetable en San Isidro. Pero Castillo no. Esa es la calaña de gente, pues. Ese conjunto de afibrados y de no han dicho absolutamente nada de la fiscal, cuya hermana es la liberadora de Nargos, cuya hermanita que ganaba 15 mil soles, tiene ocho domicilios, ocho predios, donde dos por lo menos pasan los dos millones de dólares. Explícame. ¿Cómo una persona que gana 15 mil soles mensual va a llegar a tener domicilio de 2 millones de dólares? ¿Cómo se llama eso? ¿Liberar narcos? Si no fue uno, fueron dos. ¿Por qué? Porque los cuellos blancos no han terminado acá. Los cuellos blancos no han salido de la Junta Nacional de Justicia, que antes se llamaba Consejo de la Magistratura. Porque seguimos teniendo a los hijos putativos de Inostrosa, Seguimos teniendo a los hijos putativos de Chávarri porque seguimos dándonos cuenta que cualquier pobre y tristemente cato idiota puede llegar a ser fiscal en el Perú. Que tú puedes hacer tu maestría y doctorado a la vez en una universidad que fue fundada con mil soles con la plata de Vladimiro Montesinos, pues. Eso es lo que ocurre en el Perú. Porque también hoy día, por ejemplo, ha salido que en Villa María del Triunfo un conjunto de policías le han sembrado droga a una señora que vende en su negocio, en su tienda, con videos grabados. Esa es la calaña del Estado que tenemos en el Perú. Y no viene de ahora, viene de antes, señores. Viene de antes. Y el pueblo está indignado contra eso. Por eso, yo ya me cansé de estar discutiendo con los fujiratas y lo que les he hecho es apuesta. Si usted tanto defiende a Fujimori si usted tanto defiende pues se va a decir que Castillo va a caer el año pasado le dije Castillo va a caer, muy bien, ¿cuándo? en diciembre, diciembre no pasa te apuesto 100 soles ya voy ganando 300 soles y ahora estoy apostando para diciembre, porque me han dicho que no pasa de diciembre, ahora ya no voy a apostar 100, voy a apostar 200 si usted da la vida por esa miserable cacacena llamada Keiko Fujimori que ni su hermano la pasa carajo, apueste pues señor porque yo sé que el fujimorista no trabaja, porque yo sé que el fujimorista no piensa, porque yo sé que el fujimorista es cacaseno, porque para ser fujimorista primero tiene que ser corrupto, miserable, justificar un violador asesino como Japón Para ser fujimorista hay que ser mentecato, porque ese es el prototipo del fujimorismo miserable que existe. Yo trabajo en las entidades privadas, no trabajo del Estado. No estoy la ahí sin manos en el Congreso como muchos de estos miserables. Yo no soy seguidor de Garbarán, yo no soy seguidor de ese conjunto de corruptos. Yo vivo de mi trabajo y he estado aquí desde los cuatro suyos, como la gran mayoría de personas. Y tengo que afrontar problemas diversos, como es el problema de la salud. Ahorita mi madre está con cáncer. Y tengo que enfrentar dentro de los metros de las entidades de la salud... La podredumbre que se vive... Donde no hay tomografía... Donde no hay medicamentos... Donde este miserable de Sagasti y Vizcarra... Han hecho lo que han querido con el ámbito de la salud en el Perú... Y lo siguen teniendo como eres... Representante de la democracia... Cuando hemos tenido a Pilar Macetti Cuando hemos tenido a Molinelli... Todo un conjunto de miserables ratas y escorias... Que han robado el peso a la salud del Perú... Y vienen a hablar de que el Perú no necesita cambio esta constitución putesca que tenemos es la que defiende la democracia no jodan pues por eso la expresión más sublime y la expresión más rebelde que se da ahorita se está gestando Antauro para presidente es lo que están diciendo ahorita y no lo digo yo y no porque uno esté loco porque entre Keiko y Antauro ¿quién cree que va a ganar compañero? ¡Oh, no! oh, ya te das cuenta Lee. cualquiera que ponga el contra de Keiko entiéndanlo bien Descerebrado de derecha, ¡Va! ¡Ah! cualquiera que meta a Keiko que está frente le va a ganar a Keiko. Entiéndalo de una puta vez, carajo. Hay que ser reverendamente imbécil para estar como sirviente o el epedo, la meculo de una japonesa que nunca ha trabajado en su vida, que no tiene ningún tipo de experiencia y que es bestia y es destetada por su hermano. Porque solamente una persona que es bestia y es miserable prefiere el poder a la liberación de su padre. Porque solamente una persona que es bestia y miserable prefiere traicionar a su hermano a poder dejar de lado esa egolatría tan siniesca y miserable que es el poder por encima de todo. Keiko es una psicópata, señores. Que no tiene ningún tipo de interés por nadie. Y el partido Fujimorista es una organización criminal. Y eso está demostrado. Por eso... Este día sábado no va a pasar nada, absolutamente nada. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva el Perú profundo! ¡Viva el presidente Castillo! ¡Viva compatriotas! Extrañamos al hermano Miguel, hermano que de alguna manera está un poquitinado ya en los segundos que nos quedan. Por favor, hermanos, estamos avisando en las redes sociales. Quiero agradecer cuántas personas nos están mirando en las redes sociales, hermanos. Mil quinientas personas, palma compartida compañeros, de todos ustedes. Recuerden, este sábado, ¿cuántos van a estar acá en la Plaza Martín? Levanten la mano, compañeros. ¿Cuántos? Ya, el día sábado todos están acá defendiendo la democracia, hermanos. Yo también voy a estar presente acá en primera línea, compañeros, con ustedes. Porque no le vamos a permitir que estos golpistas que ya están siendo derrotados en América del Sur hermanos, de alguna manera, quieran, pues, violentar y tratar de amenazarnos. Cuando vinieron en banda, agredieron a un compañero que lo dejaron en estado de coma. Y no vamos a permitir que estos miserables, estos, este, lamentablemente, golpistas, ignorantes, quieran at atacar. Y, obviamente, nosotros estaremos protegidos y hacemos un llamado al del Interior a poner cordones de seguridad para que estos delincuentes no contraten vagos enfermos a que ensucien la política. Hermanos, para lo que no tienen, solamente voy a ser claro, esto ya no lo voy a sacar. La guerra híbrida... Es, una, es un es un trabajo con respecto a lo que está pasando al tema internacional. Cuando tú lo estudies, cuando tú lo leas, vas a ver y vas a despejar todo lo que tenías en mente con respecto a la situación internacional. Así que, compañeros, llévenlo las personas que desean, me quedan dos, y obviamente la revista Rima Yacta, que es la única forma de cómo nosotros financiamos. La prensa basura dice que a nosotros nos financia Castillo. No, compañeros, a nosotros no nos financia, a nosotros mismos nos financiamos.